Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes al 51E Espai de Gestión del Coneixement. Avui contem amb la presencia del senyor Beruete. I tot seguit deixo la paraula a la directora del Centre d'Estudis. Gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts y benvingudes a aquest 51 è Espai de Gestión del Coneixement que porta per títol Converses Transformadores. Como muchos de vosaltres ya ja sabeu, els países de gestión de conocimiento son sesiones divulgativas dedicadas a reflexionar y debatir sobre aspectos generales relacionados con el conocimiento, como pueden ser la el management o la innovación, la tecnología y la sesión de hoy que, como decíamos, es la número 51, Animal el plaer de contar con Santiago Beruete, a quien agradezco y saludo su presencia hoy aquí. Bienvenido y gracias, Santiago. Para aquellos que no lo conegueu, Santiago Beruete es antropóloga y doctor en filosofía, es docent en un instituto de secundaria de Ibiza y también es investigador. Y además a més compagina el seu trabajo en la creación literaria. Al llarg de diversos años, Santiago ha estat jardiner de un gran jardín, el cual ens costa que la inspirat inspirado para reflexionar sobre el cultivo y el crecimiento de los éssers vius. Y tant es así que en la seva faceta de educador, eh, sovint fa paralelismos aplicados al, al mundo de, de la educación al mundo de la jardineria Y de fet en la seva faceta literaria, las tres darreres obras que conforman una trilogía portan por título, una de ellas jardinosofia, Jardinosofía, una historia filosófica de jardins la segunda es llama Verdolatria, la natura ens enseña a ser humanos. Y la tercera es diu Aprendívoros, el cultivo de la curiosidad. Precisamente de esta darrera obra que es de l'any 2021, de l'any pasado, que es de Aprendívoros, el cultivo de la curiosidad, han ha cridat atenció, la atención i a la seva a los profesores y professores y a la seducción del goig de per por parte de los de fet, al fe, fe un de nostres valors, tenim cinc valors que sempre poseiem allà al costat de las les sigles de la fe -fe, i un d'ells és la curiositat. I i per tant, en aquest en aquest llibre hi ha diverses frases en les que en les que ens hi veiem reflectits i que i que ens ens interpelen molt i ens hi sentim molt identificats com a centre d'estudis, no? I hem seleccionat unes quantes. Una d'elles que diu: "Necessitem satisfèl el nostre desig de coneixement" per gaudir d'una vida plena i necessitem exercitarlo a través del cultiu de virtuts com són el dubte i la curiositat. Un altre que diu el desig d'aprendre al costat de la capacitat de pensar creativament són el millor aval per qui aspiri a obrir-se pas en el món laboral i tenir una vida plena. Un altre que diu únicament es troben a recer de la digitalització i de la robotització aquellas aquelles professions que exigeixen flexibilitat cognitiva habilidades sociales y un enfocamiento ético. Y, para acabar, hem triat una otra que dice la importancia de conrear la curiosidad en un mundo postindustrial, postmodern y de la postveredad hasta fuera de todo el hasta clar las que son reflexiones muy interesantes, igual que interesante será la seva de hoy. Por lo us desitjo que esta sigui una jornada muy profitosa, por todos y todas, y bienvenidos de nuevo a esta sala virtual del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Com vulguis, andaban Santiago. Muchas gracias. Ahora creo que se siente bé Sí. Bueno, pues muchas gracias por una, una presentación tan cariñosa y tan, tan matizada, ¿no? Yo, bueno, la charla que haré es titula Pasar ahora al castellano porque es la nueva lengua de la que escrita, que es tus libres, pero después si vuelven en el, el debate o el coloqui, pueden parlar en catalán. Promover la curiosidad para navegar en la complejidad. ¿no? Que esta es la idea. La idea que voy a, a... Toda la charla, los minutos que voy a estar hablando... Eh, giran en torno a la curiosidad, ¿no? ver la curiosidad desde distintos ángulos desde distintas, una visión poliédrica y cómo la curiosidad nos puede servir de una brújula fiable, pues para poder manejarnos en este mundo cada vez más eh, complejo, más inaccesible. ¿no? Sí, te voy a pedir que me. Bueno, eh, yo con esta charla lo que quiero hacer sobre todo es una defensa de la fe en la duda. A lo largo de los siguientes minutos voy a intentar eh, bueno, pues eh, explicar cómo la conciencia de nuestra propia ignorancia, de, de nuestro desconocimiento, aviva la curiosidad y esta el amor a la verdad. Esta es un poco el, la, la idea fuerza, el la guía que voy a seguir. ¿no? Y de ahí también, pues, por supuesto, el título ¿no? que, que tiene esta charla, ¿no? Promover la curiosidad para navegar en la complejidad del mundo contemporáneo. Bueno, podemos em empezar diciendo que el primate humano, además de un animal lingüístico, un animal social, político, eh, en celo permanente, dotado de la facultad de reír, que es consciente de, de que va a morir, que trabaja para cubrir sus necesidades, este animal humano que ha sido definido de todas estas maneras y muchas más a lo largo de la historia del pensamiento, es sobre todo por naturaleza y vocación, un aprendívoro. ¿vale? Eh, el apellido saber no solo caracteriza, distingue a los miembros de nuestra especie, sino que dota de valor y sentido a nuestra propia experiencia personal, durante nuestro tránsito por el mundo, por nuestra estancia en este mundo, todo nos acaba interpelando. Hasta tal punto es así que, como escribió José Saramago, cuando perdemos la curiosidad empezamos a envejecer. Ni qué decir tiene que la curiosidad, como os pongo ahí en esta lámina, ¿no? en este curioso juego de, con las ramas de, tiernas de los árboles, ¿no? la curiosidad es la auténtica fuente de la eterna juventud. Acuñé este neologismo, aprendívoros, como podéis imaginar, es un neologismo, y acuñé este neologismo que da título a mi último libro y con el que se cerraba la trilogía, que empecé con, con Jardinosofía y continué con, a con Verdolatría, precisamente para llamar la atención sobre este hecho, un hecho existe, eh, esencial, ¿no? la vocación de ternos aprendices que tienen los animales humanos. Este es para mí uno de los rasgos esenciales de la naturaleza humana, de la condición humana y lo voy a intentar ir eh, documentando y explicando y ampliando a lo largo del tiempo. ¿no? Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber, escribió Aristóteles dejando traducir el sexismo imperante en su época y en otro momento muy célebre de su metafísica afirma que los humanos comenzaron a filosofar empujados por el estupor ante el hecho insólito de estar vivos, ante el hecho de que hubiera algo en lugar de nada y que las cosas fueran como son y se hallaran en permanente cambio. En suma, el asombro es la emoción filosófica por excelencia y el acicate de la curiosidad. Esto es muy importante para seguir el hilo conductor de lo que voy a hablar. Para ilustrar nuestra condición de eternos aprendices, de aprendívoros, Voy a contar una pequeña historia ¿no? que igual alguno de vosotros conoce. ¿no? Recordaré el experimento que se llevó a cabo entre el otoño de 1931 y la primavera de 1932 por el psicólogo y profesor de la Universidad de Indiana, eh, Winthrop Kellogg, un experimento que prob probablemente sería imposible de llevar a cabo porque eh, atraería muchas críticas. ¿no? Con la ayuda de su esposa, crió a su hijo Donald, que aparece allá en la foto junto a la que... A una cría de chimpancé de aproximadamente la misma edad que respondía al nombre de Gua. Como si fueran hermanos, los crió en su propia casa. ¿vale? Los vestía igual, estaba el mismo trato, los cuidaban los Kellogg como si fueran dos hermanos. A partir de observar y comparar cómo evolucionaba el comportamiento de ambas criaturas y se sucedían los avances en el aprendizaje, los Kellogg pretendían establecer con precisión diferencias en el proceso de maduración intelectual de ambas especies. Las conclusiones de esta investigación, que aparecieron recogidas en un libro de Ape and the Child, El Mono y el Niño, pueden resumirse diciendo que el simio progresó más rápidamente que, el, que, el, que Donald, que el, el hijo humano, durante las primeras etapas, pero llegó un momento en que sus eh, habilidades motoras, que el simio desarrolló las habilidades motoras y, y la psicomotricidad fina más rápidamente que, que Donald, pero en un momento dado se fue estancando y fueron apareciendo sus pautas de comportamiento innatas. Al cabo de un tiempo, Gua fue perdiendo la curiosidad y su conducta se fue haciendo más predecible, más instintiva, mientras que Donald, por el contrario, mantuvo vivo el interés y el gusto por las novedades. No mermó ni decayó tampoco su capacidad de aprendizaje. Según la antropología, los sapiens, nuestra especie, conservamos rasgos infantiles, incluso después de haber alcanzado la madurez sexual, tales pues como una cara plana o como una cabeza redondeada, o como el arco superfilial poco marcado, las uñas débiles o los dientes o la ausencia de rotación del dedo pulgar del pie, etc. Todos estos son rasgos que nos hacen parecernos a las crías de los chimpancés, de los gorilas, de los orangutanes, de los bonobos, más que a los individuos adultos de estas especies. Pues bien, a estos rasgos morfológicos anatómicos se le añaden también otros psicológicos y el más destacado de todos ellos, sin duda, es la curiosidad. Es el rasgo neotécnico de juvenilización, como se llama en el lenguaje experto de la antropología, estos rasgos. ¿no? El, el primate humano es una criatura que es curiosa toda su vida. Eh, el primate humano, por ende, es un aprendívoro, que es lo que intento defender. ¿no? El quinto primate, como lo llamó Charles Darwin, tiene entre sus características más destacadas el que tiene una curiosidad insaciable. Es un voraz. Aprendívoro. Mantiene ese ánimo juguetón a lo largo de toda su, su existencia. Su espíritu lúdico no conoce límites. A tal punto, las ganas eh, de vivir se asocian con la curiosidad que la apatía, la indiferencia, la pérdida de interés por el mundo constituyen, de hecho, uno de los síntomas más evidentes de depresión nerviosa. Como aprendívoros que somos, y reforzando lo que la, la presentación, ¿no? necesitamos saciar nuestro apetito de conocimiento y nuestra sed de belleza para gozar de una vida plena. De lo contrario, la esclerosis intelectual y el tedio vital nos aquejan tarde o temprano a quien pierde el sentido del asombro y renuncia a interrogarse. Una vez que hecho este inciso, quiero defender la idea, o sea, mi pretensión con esta charla es defender la idea de que a falta de una carta de navegación más fiable, la curiosidad puede servirnos de brújula para surcar y no naufragar en la complejidad del mundo contemporáneo. La realidad, lo cierto, es que cambia tan delante de nuestros ojos a tal velocidad, de forma tan vertiginosa, que para darle cabida en las palabras necesitamos, nos vemos forzados, a inventar continuamente neologismos. Buena prueba de ello son términos como, bueno, muy a la moda, como metaverso, o antropoceno, o dataísmo, o infosicación, o revolución, o, o ecocidio, o algoritmocracia, entre otros muchos presagios de un incierto porvenir. Semejante proliferación de términos, de vocablos, de palabras, ¿no? Da medida de la luz de retos sin precedentes a los que nos enfrentamos en los convulsos tiempos que nos ha tocado vivir. Ahora que estamos saliendo de una pandemia en medio de una emergencia climática y nos hemos embarcado en una guerra de impredecibles consecuencias, parece difícil exagerar la importancia de hacerse preguntas y buscar la verdad. La función de la escuela ha sido hasta ahora la idea que ha sido dominante, es que la escuela preparaba a las nuevas generaciones para tener éxito el día de mañana. Pero ¿cómo hacerlo? Cuando el futuro resulta tan impredecible, cuando ya no hay principios claros ni certezas duraderas y la propia realidad de los hechos se ha vuelto tan sumamente volátil. El presente discurre de forma tan vertiginosa que las profecías caducan antes de que acabemos de formularlas. Nunca el porvenir había estado tan lleno de interrogantes y posibilidades, ni los docentes se habían sentido tan desconcertados respecto a cómo educar a los alumnos, a las nuevas generaciones, para los retos que les aguardan. Cuesta saber si la digitalización y la automatización de las actividades productivas nos conduce hacia un mundo tecnolúdico, donde disfrutaremos de más tiempo libre y una renta básica universal, o, por el contrario, aun una nueva sociedad estamental, distópica, con formas de esclavitud laboral que hoy no podemos ni siquiera imaginar. Tampoco está claro eh, si Internet y las redes sociales nos anulan y aíslan y en sí mismas convirtiéndonos en consumidores individualistas, o por el contrario propician nuevas formas de estar y hacer juntos y la emergencia de una supermente colaborativa. Lo mismo podría decirse de la gobernanza del planeta. ¿Quién sabe si avanzamos hacia la implosión del sistema democrático por culpa del creciente populismo o hacia un Estado global y una paz perpetua, tal como soñó en su día Immanuel Kant, por no hablar de la emergencia climática? Todavía está por ver si el experimento de la naturaleza con el primate humano acabará en un, un colapso medioambiental o en una nueva era de ilustración ecológica. Según algunos eh, expertos, Steven Pinker, Johan Norbert y los así llamados eh, optimistas, vivimos en una época de paz y prosperidad como nunca antes habíamos conocido, la humanidad. Y a decir de otros, asistimos a la decadencia de la cultura liberal y nos acercamos al final de un ciclo civilizatorio. Veanse, los colapsólogos, o los James Lovelock, Peter Harin y tantos otros. Un aumento vertiginoso de la esperanza de vida y de las elevadas cifras de alfabetización avalan el optimismo de los primeros y el crecimiento exponencial de la desigualdad y la amenaza del cambio climático, el pesimismo de los segundos. Esta imagen que os pongo aquí eh, reúne un poco esta polaridad, este, este contraste, ¿no? Frente a los catastrofistas que creen que de seguir así las cosas nos abocamos a un ecocidio, se alza la voz de los tecnoptimistas que presagian un nuevo contrato social, un New Green Deal, la renaturalización de la Tierra, el aumento de la conciencia planetaria. Bueno, lo cierto es que hay sobradas razones para defender una posición y la contraria. Eh, cualquiera que sea el día de mañana, la escuela debe enseñar a los alumnos a vivir en la incertidumbre capacitarles para encontrar el equilibrio en medio del caos y conservar la serenidad, pese a estar sometidos al continuo asedio del marketing personalizado y la manipulación digital de sus emociones y pensamientos. El afán del control de los poderes económicos, políticos, religiosos, desde luego, no es nuevo. Esta, estos siempre han procurado colonizar, o por usar una expresión de nuestra época, ¿no? hackear. Las mentes de las personas, el neurohacking, ¿no? tan de moda hoy en día, secuestrar su atención y convertirlos en rehenes de su ideario, sirviéndose del miedo, la codicia o el odio. Es cierto que en nuestros días eh, los instrumentos de dominación se han sofisticado, se han perfeccionado hasta extremos jamás vistos pero no lo es menos que la información circula más libremente y las sociedades se han vuelto también más abiertas. La mejor manera de evitar que nuestros alumnos se conviertan en esclavos de muchos amos y consumidores entontecidos es ejercitarlos en el pensamiento crítico, entendido como la capacidad de poner en duda las ideas sobre uno mismo y el mundo. De lo contrario, se sumarán a las filas de los que han perdido el respeto a la complejidad. Y se contentan con soluciones rápidas y simplistas en lugar de pensar. Demasiadas personas confunden opiniones con hechos y están dispuestas a traicionar la realidad por lealtad a sus convicciones. Solo creen lo que les conviene creer y hacen oídos sordos a cuanto impugna sus prejuicios y contradice su visión del mundo para no tener posiblemente que cambiar. Ahora bien, la única manera de tomarse en serio el oficio de vivir consiste en no darse demasiada importancia y someter nuestras acciones e ideas a un permanente escrutinio. Bueno, abordando el mismo tema desde otro ángulo, a nadie se le escapa que el pensamiento creativo puede orientarse tanto pues, a maximizar beneficios como a buscar soluciones imaginativas a los grandes desafíos del siglo XXI. Podríamos utilizar la creatividad para encontrar nuevas posibilidades de negocio tanto como para establecer conexiones originales entre distintas áreas o campos del conocimiento, alcanzar logros materiales y el éxito profesional, lo mismo que el bienestar y el bien ser. No deja de ser llamativo que se requieran las mismas cualidades para vivir filosóficamente que para triunfar en el mundo profesional. Curiosidad, creatividad, pensamiento crítico, iniciativa, adaptabilidad, comunicación efectiva y espíritu cooperador son los rasgos que definen tanto a un amante de la sabiduría como al candidato más cualificado para trabajar de mando directivo. En un mundo, como venimos diciendo, donde los conocimientos rápidamente quedan desfasados y caducan de hoy para mañana a causa de los avances tecnológicos. Importa más que la acumulación de saber, la habilidad para ponerlo en práctica y sobre todo, por encima de todo, la predisposición para adquirirlo. Otra vez, la curiosidad, el lo que llevamos dentro. El deseo de aprender, esa insaciable curiosidad que decimos, junto a la capacidad de pensar creativamente, son el mejor aval para quien aspire a abrirse paso en el mundo laboral y tener también en el plano personal una buena vida. En un futuro cercano será imposible competir con las máquinas más eficaces y menos falibles que los humanos a la hora de realizar trabajos rutinarios, tanto si son manuales como cognitivos. Bueno, un buen ejemplo es la imagen que tenéis ahí delante, ¿no? La robotización, la automatización amenaza la continuidad de muchos puestos de trabajo. ¿no? El otro día en un foro de jardineros y paisajistas uno de los trabajos que menos amenazados quizás esté por la robotización y la digitalización es precisamente el de jardinero. Todas aquellas actividades que hacemos con las manos que tienen un enfoque ético o estético. ¿no? Las personas que desampañan tareas susceptibles de automatizarse deberán buscar una nueva fuente de ingresos o se verán condenadas a la precariedad en el empleo. Únicamente se hallan a salvo de la digitalización y la robotización aquellas profesiones que exigen flexibilidad cognitiva, habilidades sociales y un enfoque ético. El valor para razonar, de razonar, para vivir y sobrevivir en este mundo posindustrial, posmoderno, de la posverdad y de seguir así las cosas, pronto también poshumano, está fuera de toda duda. Razonar, tener... Curiosidad no solo es una una guía, un, una brújula fiable para moverse en la complejidad del mundo, sino también es un seguro de vida, es una una garantía de supervivencia. Todos sabemos para qué sirve el dinero, pero no qué ganancias nos reporta mantener una viva curiosidad y razonar. Y sin embargo, nada es más útil y rentable que ser dueños de nuestra mente en lugar de esclavos de ideas ajenas y expectativas ilusorias. Hasta la más desinformada de las personas sabe que si no piensa, otro lo hará por él. Bueno, la broma que os he puesto aquí es en realidad una metáfora visual de esto, ¿no? Algo, un principio que todos sabemos, ¿no? Hasta la más... Es un, es un graffiti muy conocido de Banskitsi, sí, sí, ¿no? El famoso y anónimo artista urbano. Hasta la más desinformada y conformista de las personas sabe que si no... Piensas otro lo va a hacer por ti. Si queremos recuperar la confianza en el poder liberador de la educación, no basta con enseñar destrezas, también hay que educar en el derecho a discrepar y en el deber de dudar. Las personas a las que les cuesta leer la realidad se aferran por puro principio de supervivencia a narrativas simplistas que abonan el terreno al populismo. Sus respuestas, tan facilonas como contundentes, a los complejos e imbricados problemas del mundo, envenenan la convivencia. Así se explica, por ejemplo, que el pueblo se revele contra la democracia en nombre de la democracia y caiga en el absurdo de denunciar la falta de libertad votando a líderes autoritarios en las elecciones. O se lleva a cabo una sanguinaria guerra de exterminio o pretexto de desplegar una operación militar especial de desnazificación, tal y como está sucediendo en Ucrania. La explicación a por qué cedemos con tanta facilidad a la tentación del dogmatismo y el autoengaño, tal vez haya que buscarla en nuestra historia evolutiva. Yo he puesto ahí una mente con un laberinto que intenta visualmente transmitir esta idea de que estamos diseñados para sobrevivir evolutivamente, pero no para poner en duda nuestros principios, ni pensar, ni conocernos a nosotros mismos. Las ficciones culturales representan una ventaja adaptativa favorecen la cohesión del grupo y dotan de sentido al sacrificio personal. Estas mentiras culturales proporcionan el combustible necesario para llevar a cabo hazañas y proezas que no parecían posibles, tales como explorar tierras vírgenes, aventurarse en lo desconocido, cambiar la sociedad, y también para justificar actos de barbarie y guerras sin sentido. Pensemos en un momento en aquellos que arriesgaron o perdieron sus vidas. Alentados por mitos e ideales como la patria, Dios, una sociedad sin clases u otras mentiras o ficciones colectivas, la dificultad para erradicar las falsas creencias suele ser proporcional al consuelo que procuran. Ese principio de tolerancia a la mentira establece que en el caso de disonancia cognitiva, las personas valientes cuestionan sus convicciones. Y las no tan valientes, las cobardes, niegan la realidad. Siempre ha habido más individuos dispuestos a creer la verdad que a buscarla, pero nunca como ahora las falsedades han resultado tan atractivas y las certidumbres tan volátiles. Hemos hablado antes de la expresión disonancia cognitiva, ¿no? Fue el psicólogo social León Festinger, que acuñó este término de disonancia cognitiva, con eso se quiere dar a entender, o con esta expresión intentaba describir cómo nos sentimos cuando dos ideas contradictorias se disputan en nuestra mente, cuando dos ideas contradictorias ocupan al mismo tiempo nuestra cabeza, o para decirlo más claramente, ¿no? cuando nuestras acciones y convicciones entran en conflicto. El cisma entre datos e ideas... Eh, Preconcebidas entre creencias y hechos se resuelve a menudo con el autoengaño. Pues, parafraseando al poeta T. Eliot, los humanos no podemos soportar mucha realidad, o lo que es lo mismo, incertidumbre. Pero no es menos cierto que las justificaciones que nos damos para poder seguir pensando una cosa y haciendo otra, pues eh, socavan, sabotean la posibilidad de vivir en armonía. Y esas contradicciones encubiertas predis nos predisponen al fanatismo y a la deshumanización. Del mismo modo que existen patologías físicas y mentales, las hay también morales. Estas no aquejan al cuerpo y la psique, sino al hábito de dudar e incapacitan para el diálogo, la actividad humana por excelencia. La aversión a la disparidad de pareceres, la alergia al humor, los ataques de importancia y el fervor misionero suelen ser síntomas inequívocos de que alguien ha contraído el contagioso virus del fanatismo. Sus vacilos se incuban al calor del rebaño y se propagan rápidamente en la comunidad, así como el alejamiento de la naturaleza se encuentra en el trasfondo detrás de muchos de nuestros males corporales y espirituales. El distanciamiento de la realidad inocula la peligrosa fiebre ideológica que lleva a la conversión de la discrepancia en antagonismo, ya la demonización de los rivales. La duda, como os he puesto aquí en esta también metáfora visual, ¿no? eh, alegato en favor de la duda, ¿no? de la fe en la duda, que es al final la fe en la ciencia, porque la ciencia hace de eh, la duda o la búsqueda continua, sin término, su razón de ser. La duda no se emancipa de la obligación de tener razón. E impide que una idea se adueñe de nuestra mente y nos embargue la peligrosa sensación de la superioridad moral, que ofusca nuestra capacidad de juicio, que anula la autocrítica, que brinda la justificación para cometer los más terribles desmanes y abusos. Es cosa sabida que en nombre de las grandes ideales se han cometido los mayores crímenes. Basta recordar lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania. ¿no? Cuanto más ensalza un ideal, más infravalora la vida individual. Los fundamentalistas, ebrios de certezas, son personas con una misión que cumplir, convencidos de hallarse en posesión de la verdad, no tienen escrúpulos en imponérsela a los demás. El fanatismo de hecho representa el grado cero de, incertidumbre, de la incertidumbre. El fanático se ha liberado de la ardua tarea de pensar y se ha vuelto impermeable a la duda. Uno de sus placeres ocultos es, irónicamente, tener razón ahorrándose el esfuerzo de razonar. Podríamos eh, preguntarnos por qué el, hay personas o todos estamos bajo la tentación en un momento dado de renunciar a, pen, a pensar, ¿no? que al final, al fin y al cabo, es el principal acto de afirmación de nuestra pertenencia al género humano. Y en lugar de interrogarse, se adhieren de forma intolerante a un ideario, un credo, unos prejuicios. La respuesta a esta pregunta compleja puede ser, sin embargo, sencilla, que no simple, por economía, por comodidad. Hablar con uno mismo y con los otros resulta exigente, costoso, absorbe nuestras energías y requiere focalizar nuestra atención. No es raro que las personas renuncien a reflexionar para no tener que afrontar las contradicciones internas entre sus pensamientos y sus acciones, y se resignen a obedecer para no tener que hacerse preguntas incómodas. Hannah Arendt, la famosa filósofa que padeció en sus propias carnes el holocausto y estuvo ingresada en un campo de concentración del cual huyó, debía tener en mente el carácter subversivo de la duda y la curiosidad cuando escribió: En los regímenes totalitarios, el mero hecho de pensar era ya. Peligroso. La verdad es que, bueno, la única cura contra el fanatismo es una educación crítica. Esta preciosa imagen, que es un graffiti que está en una de las paredes de la ciudad de Boston, es un, yo lo veo como una, una invitación al diálogo, una, una imagen poética de lo que es la ética del diálogo. ¿no? Está. Nos anima a cuestionarnos a nosotros mismos y a los otros para escapar de las pasiones y prisiones del pensamiento y ampliar nuestro horizonte mental. Nos alerta contra la dañina y absurda pretensión de tener razón. Y contrariamente a lo que cabría suponer, nos invita a no creer en las ideas. Su mejor enseñanza es justamente el descreimiento y la incredulidad. El no saber con certeza inmuniza contra la arrogancia y el ensimismamiento y nos proviene contra el olvido del otro. La ética del diálogo que promueve la filosofía anima a razonar porque precisamente nadie está en lo cierto e ir en pos de una verdad que se aleja a nuestro paso mientras nos aproximamos a nuestro interlocutor. Nadie sale intacto de un diálogo genuino. Conversar puede y debe ser un acto creativo y sobre todo... Una búsqueda a la par que la celebración de la diferencia es un hecho que, aunque cuando cada uno vaya a lo suyo, solo nos tenemos los unos a los otros. Resulta indiferente quien tenga razón, poco importa de dónde salga, de qué boca salga, el argumento más acertado o la mejor verdad. Lo importante es comprobar que no estamos solos y experimentar la afinidad tras la diferencia. El esfuerzo de comprender al oponente nos impide instalarnos en el absurdo convencimiento de creernos mejor que él. La controversia, el debate, sin duda, hacen mucho más interesante la existencia. Es casi un tópico afirmar que el pensamiento crítico nos vacuna contra el fanatismo. Esta imagen de un famoso ilustrador gráfico, filósofo gráfico, que es el Roto, ¿no? Seguramente... La mayoría de nosotros daría por buena esta idea, si bien nos cuesta calibrar su alcance y no acabamos de entender las hondas implicaciones de vivir sin certezas duraderas, pletóricos de dudas y libres de dogmas. Una, una cosa es combatir los prejuicios ajenos y otra muy distinta a cuestionar los propios. No es fácil llevar el espíritu de controversia que estamos diciendo del ágora pública al foro interno. Y ser capaz de llevarte la contraria a ti mismo, hacerte preguntas incómodas y atreverte a afrontar tus propias contradicciones. Pero lo cierto es que quien no debate consigo mismo difícilmente estará dispuesto a escuchar a otro y mucho menos a prestar oídos a la voz de un oponente. El objetivo de una educación, de la educación digna de ese nombre, es mantener a raya al fanático que llevamos dentro sometiendo su soliloquio infantil a la disciplina del diálogo y saciando su hambre de conocimiento con interrogantes en vez de con respuestas. Una de las cosas más importantes que sabemos los docentes, pero que en el trajín del día a día tendemos a olvidar, es que la curiosidad es el carburante del aprendizaje y la habilidad para despertarla el rasgo distintivo de un buen pedagogo, de un buen docente. Este, sobre todo, es un contador de historias, un encantador de mentes, a las que intriga con la sorpresa del saber y alimenta con la glucosa narrativa del asombro. El caso es que, mirar qué imagen más preciosa, ¿no? el caso es que los niños son filósofos que no saben que lo son, curiosos e inconformistas por naturaleza, se lanzan a pensar sin pensárselo dos veces. Ese espontáneo instinto reflexivo se va debilitando paulatinamente y, por desgracia, acaba perdiéndose al llegar a la edad adulta por culpa de una educación que reprime el pensamiento divergente, no tolera la soadía intelectual y ve con desconfianza las iniciativas críticas, traicionando muchos de los ideales que dice defender. A medida que la retórica economicista y mercantilista ha ido coloreando el lenguaje pedagógico y dominando los debates educativos, más nos cuesta admitir el valor de interrogarse a uno mismo y a los otros. Y sin embargo, ningún aprendizaje resulta más útil y rentable para abrirse camino en la vida y afrontar con éxito la toma de decisiones que poner en tela de juicio los principios en que se nos ha educado. Ningún método es más innovador que el anticuado de someter a discusión y debate las ideas recibidas para hacerlas nuestras o rechazarlas. Para aprender... Primero hay que desaprender. Cegados por prejuicios que ignoramos arrastrar, tendemos a olvidar lo evidente. Dudar, como dice la imagen, es más importante que creer. La flexibilidad mental para desenvolverse en un mercado laboral en permanente cambio, bregar con la complejidad del mundo sin caer en la tentación del pensamiento único y no perder la cabeza en medio de la locura general. Se adquiere ejercitándose en la duda. Deberíamos educar a nuestros alumnos para que sean librepensadores y no creyentes, para que se vean a sí mismos como interlocutores y no como portadores de la verdad. La superioridad de ese singular animal humano que habla es justamente su capacidad para interrogarse a sí mismo y al mundo, poner en entredicho las creencias y tener dos ideas opuestas al mismo tiempo en la mente sin renunciar a actuar de forma correcta. El mayor signo de inteligencia es sin duda el signo de interrogación. Dialogar es el verbo más importante del lenguaje filosófico. Porque expresa la voluntad de descentrarse, de salir de la propia cabeza al encuentro de otro en pos de una verdad mejor que la de cada uno. Esa voluntad de trueque. Esa afición al intercambio se contrapone al discurso, al monólogo circular interior del fanático, quien se toma con una seriedad que asusta. El contento de estar en lo cierto arde en su mirada, convencido de que la razón le asiste, no ve razón para conversar de tú a tú, inase inasequible al desaliento y proclive al apostolado, el fanático solo gasta saliva para vanagloriarse o hacer proselitismo. Crees saber mejor que tú lo que te conviene. Su actitud podría confundirse a veces con altruismo, pero simplemente es su manera de redimirte del error, liberarte de tus objeciones y salvarte de ti mismo. Tampoco es infrecuente que los fanáticos persigan la pluralidad ideológica y aboguen por el pensamiento único mientras defienden la biodiversidad natural. Nos ahorraremos muchas y probablemente agrias polémicas con solo decir que no se puede dialogar con quien no duda. Ser honesto con uno mismo y con los otros empieza por asumir la posibilidad de no estar en lo cierto, de no tenerlas todas consigo, de equivocarse. Bueno, yo os pongo aquí al fin, antes de, de empezar, diríamos ya la despedida, que quiero leeros un poema y hacer una pequeña reflexión. Sintetizo un poco la charla que os vengo dando en esta idea. ¿no? La curiosidad es el humus fertilizante de una mente bien ajardinada. Hoy he hablado menos de jardines que otras veces, pero eh, quiero recalcar que en este contexto educativo la curiosidad hace el papel de humus, ¿vale? De humus fertilizante, necesario para que germinen la cabeza y para que una mente florezca por dentro. ¿vale? La, Esencia de toda la filosofía clástica se sintetizaba en aquella palabra, eudamonía, que se tradujo como felicidad, pero que en realidad su traducción más precisa es florecer por dentro. Pues bien, la curiosidad crea el humus fertilizante para que las personas florezcan por dentro, que al final es el objetivo de la vida y el objetivo de la educación. Bueno, todo lo anterior me sugiere una última eh, reflexión en forma de ver, de poema. ¿vale? Voy a acabar. Me gusta muchas veces eh, en los libros que hago poner poemas al final del texto, cambiando de registro, utilizando, pasando un registro ensayístico a uno lo narrativo y a otro poético. ¿no? Lo he titulado este poema A la intemperie, una defensa apasionada del descreimiento. Y he puesto una cita, por eso esta imagen que parece contrastar con las otras, es una y ahora vais a entenderlo muy bien, esta, esta cita es un viejo proverbio chino que igual a algunos suena que dice, el árbol torcido vive su vida, el árbol recto acaba en tabla. A la intemperie, abstenerse de tópicos, consignas y generalizaciones, no empeñarte en salirte con la tuya, pero sí de la horma de tu sombrero, desaprender certezas y no reproducir patrones, yendo más allá de las convenciones y los tabús, al encuentro con tu yo desnudo, compartir su soledad y abrazar su desamparo, enamorarse del mundo con des desapasionado descreimiento, cuestionándolo con indulgencia y sin contemplaciones, mientras fiel a la ficción de ti mismo, tomas el sol que se cuela por las rendijas del cansancio de vivir. Bueno, espero que mi charla les haya divertido, que les haya hecho pensar y muy especialmente que les haya hecho hacerse preguntas y ojalá despertado su curiosidad. Sí, gracias. Yo, yo tengo dos preguntas de, de los asistentes remotos. La primera es ¿cómo transitar de una mentalidad fija, de superioridad moral, fanática y populista, a una mentalidad de crecimiento, de curiosa exploradora? Bueno, esa transición yo diría que es la tarea de la vida. O sea, ese es el, el trabajo de la vida. ¿no? Es decir, los niños... Y aunque son curiosos, son, se hacen preguntas insistentemente y tienen esta flexibilidad, también tienden al narcisismo, la autorreferencia. ¿no? Entonces, madurar en parte, mientras vamos perdiendo la, la flexibilidad de las articulaciones, debería ir en paralelo con el, la flexibilidad de nuestras neuronas, por decirlo irónicamente. ¿no? Deberíamos ir ganando en capacidad de diálogo, en capacidad de negociación con nosotros mismos, en flexibilizar el diálogo que tenemos con nosotros y con los otros. Creo que esa es la tarea de la vida, ¿no? ir alejándonos de, los masi, de la masinización de verdades absolutas y aceptar que, que todo es muy relativo y que precisamente en el proceso, en el cambio, en el intercambio es donde, donde brilla la, las posibilidades de entendimiento, de comprensión y, de, y donde, también, donde surge lo mejor del ser humano. ¿no? ¿Qué añadiría? ¿Qué pasamos? Sí, Santiago. Bueno, primero agradecerte, eh, perdona Maisie, Ahora si ahora seguimos con las preguntas del público, pero es que me las has puesto en bandeja, en bandeja. Yo aquí tengo el libro que lo he traído expresamente para que me lo firme Santiago. Es un libro que en su día encontré, como el que encuentra, ah, qué interesante, me captó el título y ya me quedé me quedé subrayado. Y en el capítulo séptimo dice, ¿qué significa ser una persona cultivada? aprovechando la pregunta lo que recomendaríamos yo me he aficionado es cultivar un jardín dice en la dedicatoria del capítulo voy a poner las gafas claro, todo ese libro habla de cultivar y cultivarse ¿no? cultivar y cultivarse tiene, tiene, decía, dice un jardín es un gran maestro enseña paciencia y vigilancia enseña diligencia y ahorro y sobre todo enseña una total confianza que es el humus, la base sobre la que crecer en tu ejemplo de docente que pica piedra, el cultivo no lo has dejado, cómo pasar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento en nuestra profesión, que trabajamos con personas, pues es cultivar cultivarnos para cultivar, sí. y el ejemplo del jardín es la lentitud, el cuidado, la atención, el ver crecer no, no en la rapidez, sino en, en, en el tiempo que necesitan. Yo creo que esa es un poco la reflexión. Incorporar nada de la vida que merezca la pena se consigue sin esas cualidades que acabas claro, de decir. ¿no? Claro. Creo que ahí estaremos en un punto de acuerdo que creo de todos, ¿no? Con lo sí. cual, sí, sí, iría por aquí, es decir man, mentalidad de crecimiento vendría, bueno, fijarnos en la naturaleza, es decir, que ha sido como muy de usar y ahora con el tiempo nos estamos dando cuenta, también leyéndote, que eso no es sostenible es decir, oh, y no somos sostenibles, con lo cual es hacer un, un poco un reset para fijarnos en lo que tiene fundamento, que es, bueno, decir, tú lo, lo, no los has descubierto claro. el cultivo, el jardín, la naturaleza, todo Yo esto. Que ahora... Creo que en estos momentos que vivimos tan complicados, ¿no? que la mejor manera de ser una persona culta, irónicamente, es a silvestrarse, ¿no? sí. en el sentido de volver la mirada a la naturaleza buscando inspiración, ¿no? pero no solo mm. para obtener valiosas eh, lecciones de valiosas lecciones de vida y también aprendizaje de, de, de sabiduría, ¿no? de la sabiduría natural. De lo que significa adaptación, de lo que significa humildad, palabra que está emparentada con humus que decíamos, con humano que viene de la misma palabra, ¿vale? Entonces, estos, estas lecciones que son elementales pero que han quedado enterradas, olvidadas a veces por la retórica y nos hemos alejado de lo esencial, ¿no? Es un poco sí. limpiar la mirada, cambiar la mirada, volver a, a purificar la mirada y volver a, lo, a recuperar, diríamos, las cosas que, que cuestan poco y valen mucho, ¿no? Sí, yo aquí me atrevería, aquí ya me vengo arriba, a añadir, original viene de origen. Es sí. decir, ser original es volver a, a, a lo básico y ese es el punto ese en el que nos lleva a lo nuevo. Es Pero decir, fíjate, o sea, que... o sea, original viene de origen y, y, el, y no es nada, nada... Volver al origen significa ser radical, volver a la raíz. Yeah, yeah. ¿Vale? Entonces estamos otra vez... En este que quizá no haya nada más radical que volver al origen, que volver bien, a la raíz, ¿no? Y esto es un parte del, del esfuerzo que yo he intentado, o sea, yo he intentado hacer filosofía desde el, la naturaleza, desde el, el paisajismo, la jardinería, la, la botánica, precisamente para desnudar el discurso filosófico de toda esta retórica sí. e ir a lo, a lo crucial, ¿no? Y hablando de jardines y de, y de experiencias en bosques y de huertos y de, y de jardinería urbana, pues te permite llegar de una manera menos racional, menos intelectiva y más sensorial. ¿no? Y este ha sido un poco mi reto. ¿no? Sí. Eh. Pregunta de nota. ¿Cómo interpelar al sujeto sometido al fanatismo? Tiene una segunda parte. Si quieres la digo ahora, si no me espero. Eh, a ver, interpelar. Yo creo que con, con una persona fanática no se, puede, no se puede desarmar con palabras, no se puede sostener un diálogo. Tenemos la ilusión la quimera de que el diálogo se puede sostener en todas las condiciones, no. El, el diálogo es una planta muy delicada, un ecosistema muy delicado en que exige una coparticipación, una simbiosis mental como cuando no, eh, mínima, si no, no se puede. ¿no? Una persona que está apagada de sí misma, que se cree en posesión absoluta de la verdad, no es posible desmontarla. Quizá la manera, la que ha hecho tradicionalmente, se ha hecho es con el humor. Pero también el destino de aquellos humoristas que se han enfrentado con humor al fanatismo suele ser muy, muy triste, muy negro, ¿no? porque nada persigue más todos los regímenes totalitarios, las figuras totalitarias, que el humor, porque pone al rey desnudo ¿no? delante de los ojos, lo socava, esas ideas que son, se han sacralizado, se han divinizado. ¿no? El humor, si hubiera que elegir una palabra, diría que humor. Y la segunda parte es... ¿Y cómo descubrir el fanatismo que uno lleva dentro sin saberlo? Esta es muy buena pregunta, es muy, muy esencial, porque parte de esto no es, es muy fácil ver a los fanáticos, no es muy fácil pensar Putin fanático, ¿vale? Stalin fanático, pero claro, el asunto es que estás. Eh, nosotros llevamos todos un aprendívoro y un fanático dentro, ¿no? Llevamos un libre pensador y un ferviente creyente, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener qué tipo de, de, de cultura interior ¿no? podemos mantener de.? para que no prospere, por ejemplo, la planta del, del fanatismo y sí tenga cabida la del aprendívoro. ¿no? Yo creo que, como he dicho aquí, lo más importante es alentar la curiosidad. La curiosidad es un antídoto fantástico contra la, contra la tendencia a creerse dueño de la razón, porque la curiosidad es una apertura hacia el mundo, es una forma de desensimismamiento. ¿Vale? Y si alentamos y valoramos la curiosidad estamos haciendo prevención del fanatismo. ¿Vale? Yo creo que parte de toda esta charla que he dado es eh, intentar redescubrir el aprendívoro que llevamos dentro, ¿no? que muchas veces queda enterrado por, por verdades, eh, por afirmaciones, por discursos que los damos por buenos, ¿no? por presión social, por comodidad, por temor, por miedos, por complejos mantenernos siempre en esa actitud de eterno aprendiz, ¿no? esta, es la, esta es la idea, ¿no? esto es lo que yo quiero resaltar, no. que parece sencillo pero es muy muy complicado como todas las cosas elementales. ¿no? No, no hay más preguntas. Uh, bueno, millones de felicitaciones por, la, por el contenido, por la, por la exposición y, y dando la, las gracias a, al ponente. Sí, el, el, haré el cierre simplemente. Eh, sí, la cámara ahora, la cámara es esta mi cámara. Mi cámara claro. Llevamos varios años, varios años no. Después de la pandemia, redescubriéndonos en la imagen y no acabamos de aprender, ¿eh? de aprender. Dudar es más importante que creer. Y aquí es la duda que me acompaña. Y la encarna, ¿no? encarna, en este sí. Yo aquí simplemente conecto con una de las personas que nos estaba viendo, que era Karma Punet, y hablábamos, eh, y otras, Evaristo acaba de hacer un elogio al que yo me uno, porque te has perdido los chats de la gente que hacía, que te los enviaremos para que, para que los tengan, porque realmente ha sido de una contundencia importante. Entonces, lo que me quería referir es que no salimos indemnes de un diálogo, eh, no sé la palabra que has puesto, genuino. genuino, genuino. genuino. Y eso es un poco yo, lo que yo reivindico. Los que estamos aquí y los que estáis en, en, en vuestras casas, si algo nos une es el ámbito educativo. Y educativo porque estamos volcados en la responsabilidad de educar a otros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que... El diálogo genuino no nos, nos ha de mover y reivindiquémoslo como el propio Santiago hace, picando piedra en el instituto eh, público en Ibiza, porque antes que nada tenemos una obligación y es hacer bien nuestro trabajo. Y hacer bien nuestro trabajo significa plantearnos el autocultivo, el autoconocimiento, la duda permanente para poder transmitir todo eso, sin eso nos volvemos fanáticos y un fanático en la enseñanza es lo peor que hay, es una persona quemada que no ayuda, que aleja, entonces aquí lo que tenemos que hacer es reivindicar pues, intervenciones como la tuya Santiago que, dice, que nos hace tener, eh, volver a poner en el punto de mira lo que es básico y lo que es básico es cultivarnos para no defraudar a las personas que tenemos que, que conducir, sean adultos, como en nuestro caso, o sean eh, personas en formación menores, como sea. yo creo que eso no lo podemos olvidar porque estaremos desestabilizando nuestra labor que tenemos. Y dicho eso, Santiago, te felicito porque realmente ha sido para recordar, hablábamos al principio que la grabamos, es para colgarla y visualizarla no una, varias veces lo enviaremos la PPT que ha estado muy cura, me ha encantado todas las imágenes que has puesto eran muy evocadoras con lo cual yo creo que Buscaba es, un, eso. es un material que yo creo que puede estar ahí como referencia para, para los que nos dedicamos a esto gracias Santiago Nada, a vosotros y os acabo. esperamos la próxima ya con eh, eh, ya en septiembre, porque este ciclo de, de este eh, semestre acaba, y ya os anuncio que será Ana Forés, que también nos ha seguido hoy, que la tendremos en septiembre, no me acuerdo ahora el día, pero por favor, los que os agrade este tema no la podéis perder. Muchas gracias. Es que, no, perdón, no, no he podido evitar venir hasta aquí para decir... Uh, gracias, jardinero de almas. Qué definición más bonita. Gracias, gracias por decir algo tan hermoso.